en las situaciones legales que tenemos con otras comunidades, como la de Huanuleo, como la que culminó con el asesinato de Aray, que es el que Así que es una situación muy delicada, pero vuelvo a repetir, no solo en la Patagonia, sino que se está dando en el norte con los pueblos originarios y que nos debe llamar poderosamente la atención y fundamentalmente consideramos que es una clara violación de los derechos humanos. Marigo, hoy no, eh, que hoy cuando comenzábamos temprano este, eh, pensábamos que había quedado una postal que nos parecía buena en su momento cuando estuvo el presidente por allá que había recibido una comunidad y que había dicho yo me comprometo un diálogo de repente eso no pasó y de hecho otra de las imágenes que pudimos hoy compartir acá y, y era una frase muy fuerte que dijo la gobernadora en las últimas horas que son, un, son cinco segundos mire, esto fue lo que dijo Lo que se discute aquí es... ¿Quién es el dueño de la Patagonia? Es Argentina. Puede Argentina ejercer su soberanía sobre la Patagonia. Bueno, creo que el Estado Nacional nos va a ir dando respuestas en este sentido. Y uno se queda ahí como, ¿es que por ahí dónde sí, va bueno, la cosa. Bueno, exactamente. Se si es confundir cuál es el problema político, no. Bueno, me turparía mucho más que pasa con Lewis o con todos los extranjeros que se están apropiando las tierras en la Patagonia. Pero bueno, me parece que los intereses inmobiliarios y en defensa de los intereses de extranjeros se prioriza esta cuestión. Me parece que, bueno, nosotros hablamos por algo por que algo acá en la provincia de Río Negro no se avanza la regularización y, la, y el relevamiento de tierras ¿no? con la ley nacional, que se ha modificado la ley de tierras, y me parece que esa es la línea política. ¿sí? Claramente insta la represión y no el diálogo cuando realmente lo que hay que agotar es el diálogo. Estamos incumpliendo claramente con los mandatos de, de los tratados internacionales y lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero fuera de eso, eh, hoy eh, que hay mujeres, hay niños, así como pasó en el caso de Rafael Nahuel, era impensable para nosotros eh, que hubiera este tipo de represión. Aunque veíamos esto, por eso que a nivel nacional ayer y hoy empezamos a salir porque era evidente que la llegada de tantos pertrechos no era para el diálogo, ¿no?, que era lo que queríamos. Sí. Así que, bueno, la verdad que muy preocupado, estamos esperando, yo estoy ahora acá en el juzgado laboral, pero estoy esperando a los compañeros que fueron, que nos den información, y este y bueno, vere, eh, veremos qué pasa. Esperemos que no pase mayores, y que, que se pueda parar esto, realmente es algo que era preanunciado, lo veníamos diciendo allá. Sinceramente, a mí... Genera mucha angustia, Mucha angustia, sobre todo porque una cosa del gobierno provincial, que ya su inacción y demás provocó en algún momento la muerte de Garay, si no me preocupa la participación del gobierno en esto, ¿no?, nacional. Este, porque hay, hay dos fuerzas, ¿no?, la federal y la provincial, que están trabajando en conjunto. Así que supongo que habrá algún tipo de postura judicial también, desde la Fiscalía Provincial y la Fiscalía Nacional, que habrá que ir avanzando, uh -huh. a ver cómo se juega dando esto, ¿no? Porque uh -huh. si hay un proceso de usurpación, habría que esperar, como ellos dicen, a que termine el juicio. ¿no? Así uh -huh. como nosotros estamos esperando hace cinco años que culmine el juicio por la, el asesinato de Rafa Nahuel. Bueno, en circunstancias muy parecidas eso es lo que más duele también que parece como Exacto. algo algo algo cíclico y que no se ha solucionado Total. y no se buscó marigo gracias Total. por estos minutos nuevamente por la posibilidad de tenerlo acá en contacto con radio encuentro y estaremos en contacto también y ojalá que estas sensaciones que tenemos todos lleguen a algún puerto que sea mejor que el que estamos viendo eh, bueno, abrazo eh. grande hasta luego rubén marigo